Puedo morir mañana tiene muchos significados para mí. El libro tiene el título que es Puedo morir mañana, subtítulo Las bases del éxito, y tenemos Nada es casualidad. Y es que realmente nada es casualidad. Puedo morir mañana, cuando yo hago este libro, yo no sabía realmente qué nombre le iba a poner. Y me preguntaba, ¿qué nombre le pongo? Porque es que, ¿quién vas a ver así a primera instancia de cuál es el nombre de un libro. Que algún día existiría un libro con este título, con esa portada, con el éxito que tiene hoy, gracias al todo, y con el contenido que tiene este libro, que es trascendental. Yo me puedo considerar exitoso por tener empresas o por tener un libro, otra persona se puede considerar exitosa porque le gusta su trabajo, y, o tiene una familia numerosa u otra, o tal vez tiene un perro, un gato, qué sé yo. El éxito es relativo para todo el mundo. Y el éxito no lo define nadie, sino tú. Todo es un engranaje. Todo encaja justo en el momento indicado y por eso es que nada es casualidad. Y todos tenemos algo en común, y es que todos podemos morir mañana. Y si muero mañana, ¿qué sentido tiene lo que hago hoy? ¿Cuáles son las bases? Estas son las bases. Hay dos caminos, el positivo y el negativo. Y acompáñame a vivir este viaje, a irnos por el camino positivo, por el camino de la abundancia y de la, del amor. Este libro no es de finanzas, no es de emprendimiento, no es de marketing, no es de negocios y mucho menos de historia. Este libro es un libro de vida. Y te invito a que juntos vivamos esta experiencia que nosotros, los humanos, entre comillas, le pusimos como nombre vida. Porque ¿quién lo inventó? Para finalizar, quiero leerles esto. Que justo la vida, mira, llega y lo pone así de la nada. ¿Quién tiene la razón de la vida? ¿Quién tiene la ley hecha al 100% y correcta de cómo funciona el mundo? Nadie. Nosotros la inventamos. John Hader, puedo morir mañana. Gracias.